Siempre digo en los vídeos que si puedes, coloca un grifo extraíble, llegarás mucho más fácil a todos los rincones de tu fregadero y podrás cargar recipientes al lado. Pero como puedes ver, tenemos una ventana delante. No queríamos perder la oportunidad de tener el fregadero justo aquí, donde recibimos más luz. Pero, por supuesto, no queríamos renunciar a abrir la ventana y además queríamos un grifo extraíble. Bueno, pues este modelo de Franke cumple con todas esas expectativas. ¿Pliega hacia abajo como hemos visto en otros capítulos? No. ¿Cómo funciona este grifo? Tiras hacia arriba, las mangueras salen, lo giras y por aquí se abre la ventana. Hasta 3 centímetros y medio, que es lo que ocupan estas mangueras, puedes adaptar el grifo. Para colocarlo, como puedes ver, tienes aquí unas pequeñas hendiduras que si tú lo colocas mal, te estás dando cuenta, ahí queda, fíjate, cuando lo gire, tac, hace justo ese clac Queda encajado en el centro y una vez más lo podemos utilizar como un grifo normal.